Caiso, soy Paula Nieva, portavoz del grupo municipal El Carrequín Podemos en el ayuntamiento de Guecho. Con este vídeo quiero dar las gracias a quienes os dejáis la piel para que sigamos teniendo comida en las tiendas de nuestros barrios, a quienes estáis cuidando en los hospitales y en las residencias, incluso a domicilio de nuestros mayores, a quienes garantizáis el transporte público para todos y para todas, y en definitiva a quienes os estáis dejando la piel y exponiendo vuestra salud para que se garanticen todos los servicios mínimos. Nuestro más sincero agradecimiento por nosotros, por vosotras, yo me quedo en casa, porque de esta solo podemos salir unidas.